Amigas, amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el Noticiero Ciudadano. Hace pocos minutos, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y otras autoridades de Seguridad y Defensa exigieron la liberación inmediata de los dos oficiales que fueron secuestrados en el Oriente Ecuatoriano. El ministro insistió en señalar que el gobierno nacional, que el Estado no negociará con delincuentes e hizo un llamado a la liberación inmediata de los dos oficiales. En este contexto de conflicto en Morona, Santiago, el Ministerio de Defensa anunció además que no se levantará el estado de excepción con el objetivo de mantener a salvo a la ciudadanía.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 Les contamos que la quinta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el AC, finaliza el día de hoy con la declaración de Punta Cana, luego de que República Dominicana ceda la presidencia temporal de este organismo a El Salvador. Con un minuto de silencio por la muerte del líder de la revolución cubana, Fidel Castro, arrancó la quinta cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, la cual concluirá con la adopción de la declaración política de Punta Cana. En esta cita multilateral en la que participan más de 10 mandatarios se abordarán temas como la seguridad alimentaria, migración, comercio y el acercamiento de Washington con La Habana tras la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. El presidente de la República, Rafael Correa, a su arribo a Punta Cana en breves declaraciones a la prensa manifestó que es necesario fortalecer la CELAC e insistió que el mundo del futuro será un mundo de bloques para que la patria grande tenga más presencia en un orden internacional. Son momentos históricos porque que la quinta cumbre CELAC y ustedes saben que la idea de CELAC nació aquí en el 2008, ¿no? Hay que si la cultivando, hay que si la fortaleciendo. El mundo de futuro será un mundo de bloques. La OEA, América Latina la ha servido de poco, siempre ha estado dominada por los países hegemónicos. Partiendo de la propia sede Washington. Así que la idea, al menos desde el Ecuador, es que nuestros conflictos, nuestras diferencias Nuestros acuerdos se concreten en este espacio llamado CELAC y que lo OEA sirva como un escenario para como bloque, también tratar nuestras diferencias, procesar nuestros conflictos con América del Norte. En este encuentro sobresalen igualmente las temáticas de desarme nuclear, género, adelanto de las mujeres y financiamiento para el desarrollo.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 República Dominicana será la sede de la quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. Este 24 y 25 de enero, acompaña al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien representará a Ecuador en este trascendental evento. La integración política, económica, social y cultural. Será el principal objetivo de los 33 países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Quinta cumbre de jefes de Estado y de gobierno. CELAC 2017. Desde Punta Cana. Por Tele Ciudadana. Ahora, escúchanos en FM. Quito. 106.9.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 por continuar con nosotros. El cuarto libro del proyecto de Código de Comercio entró en la atención de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Aquí los detalles. Se trata del libro que norma las obligaciones y contratos mercantiles en general. Así, la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea retomó el análisis del proyecto de Código de Comercio. Galo Borja, vicepresidente de la Mesa Legislativa, detalló la iniciativa. El tipo de, de contratos de comercio eh, lo más fuerte es, lo, eh, es seguros Beethoven Chica de las filas de Alianza País indicó que el proyecto de código de comercio regula todo lo referente al sector es básicamente la intervención del sujeto, de la persona natural o jurídica en el mercado entonces estamos hablando primero de una situación amplia que es eh, todos los principios de de, de lo que significa eh, el mercado como tal. ¿no? Y que tendrán presentes el accional del ser humano en el mercado, indicó. Estamos hablando también de los derechos y obligaciones de, de, lo, de las personas que, como comerciantes, también participan dentro de este mercado. Eh, allí está prácticamente estatuido eh, el proceder de cada una, ...de esas personas que participan en ese mercado como comerciantes. El proyecto de Código de Comercio tiene siete libros... ...de acuerdo con Galo Borja será el último... ...el que seguramente llevará más tiempo de debate. Lo que es transporte, transporte es el más extenso... Eh, ...tiene como 300 artículos. Sí, sí, sí. De acuerdo al cronograma de la Comisión del Régimen Económico... ...el informe para primer debate estaría listo la próxima semana... En octubre pasado, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a los delegados de las funciones del Estado y representantes de la ciudadanía quienes integran la Comisión Ciudadana de Selección para elegir al nuevo defensor público. Al momento, el concurso se encuentra en la última fase, una vez que la Comisión definió que el 26 de enero próximo se realizará la prueba de conocimientos a los nueve concursantes. Días después, rendirán una prueba práctica. En ese contexto... Uno de los participantes es el abogado en libre ejercicio, Raúl Moscoso, quien renunció a ese proceso, pues consideró que no existe transparencia en el concurso y argumenta que no se cumple con las garantías constitucionales. Me retiro bajo protesta de este írrito concurso e invito a los demás concursantes perjudicados a no prestarse a continuar con esta farsa. En vista de la situación de la ciudadanía, en vista de la desatención de la ciudadanía y de los medios de comunicación respecto del proceso de designación del defensor del pueblo, entonces, para contribuir a revertir esta mala situación de los derechos humanos y de la naturaleza, y de su garantía orgánica, la defensoría del pueblo, y sin atender los serios cuestionamientos al proceso de selección del titular de la Defensoría del Pueblo, convocado y tramitado por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Serios cuestionamientos desde las organizaciones. Es tiempo de la pausa, pero luego regresamos con las noticias del mundo. Así que no se vaya. Esto es Noticiero Ciudadano. Inicio de espacio promocional. ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? ¿En los medios de comunicación deberían dar programación más informativa a las personas que destructiva. En la televisión deberían pasarse programas totalmente educativos. Por ejemplo, hay canales o medios que yo no, no me gusta usarlos porque son muy crónica roja, muy negativa. El trabajo de ellos debería ser influir positivamente en la gente transmitir eh, ideas positivas. Debería ser algo más concreto y preciso para que la gente lo pueda entender y cada uno pueda sacar su opinión sobre esto. una...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 Saludos amigos, un periodista insurgente que ha trajinado por varios medios de comunicación radiales y escritas, siente la necesidad de emitir cortas opiniones sobre el momento crucial que vive nuestra patria, que se juega su futuro en las elecciones de febrero. Con franqueza y con respeto vamos a opinar sobre la temática electoral. Primero las damas, hoy nos referimos a la candidata del Partido Amarillo, a quien conocemos desde muchísimo tiempo atrás. Ella representa la tendencia del neoliberalismo y como tal tiene la vocación de preferir al capital por encima de los seres humanos y pretende privatizar los servicios de educación, salud y en general todo aquello que significa tranquilidad y sosiego para las grandes mayorías comunitarias, que no quieren cansarse esperando hasta que Dios agache el dedo. Los que viven como ella en la opulencia forman parte de una argolla que satisface todas sus necesidades sin ningún esfuerzo. Menosprecian a los de abajo, los pobres, con el argumento de que cada uno se labra su destino. Así piensa el amigo de ustedes, Cachito Vera. Fin de espacio promocional.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 Mientras Donald Trump ataca la globalización, en Vietnam ha posibilitado que los trabajadores vivan con más lujos que nunca. Leche importada, juguetes modernos, vacaciones en la playa. Veamos. Estaba en su campaña. Donald Trump apostó por rescatar a estadounidenses que quedaron atrás con la globalización. Las economías emergentes llevaron consigo un declive de ciertas zonas de Estados Unidos. Si una compañía quiere despedir a sus trabajadores, irse a México o a otros países y traer sus productos a Estados Unidos, como dije, pondremos una tasa del 35% o un arancel a estos productos y así no se irán. Pero cuando unos pierden, otros ganan. ...y la globalización ha cambiado la vida de personas como Loan... ...esta mujer trabaja en una fábrica... ...del gigante automovilístico estadounidense Ford... ...cerca de Hanoi, la capital de Vietnam... ...la planta abrió hace 20 años. En el pasado, los niños no tenían mucha ropa o comida... Pero su vida ha mejorado gracias a que sus padres lograron trabajo en la fábrica. Estados Unidos levantó su embargo comercial a Vietnam en 1995. El año pasado, la inversión extranjera se disparó y atrajo casi 16 mil millones de dólares. El influjo de dinero tiene no obstante un precio, con compañías que se saltan leyes laborales y ambientales. Pese a Trump y a la ralentización del comercio global que pueden amenazar al crecimiento de Vietnam, para muchos la apertura al mundo solo ha sido para bien. Y con esto llegamos al final del Noticiero Ciudadano. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y les invitamos a que se mantengan en nuestra señal. Regresaremos con la información de lo que ocurre en República Dominicana en la reunión de la CELAC. En cualquier momento estamos con ustedes. Un abrazo y hasta pronto.